muchachos a este nuevo video tutorial de PHP donde voy a estar enseñándoles eh, formularios en PHP cómo recibirlos de una manera con JET y, y de una manera con POS. ¿ok? entonces vamos a estar recibiendo información y mostrando información para introducirnos eh, a entender más de cómo recibir y enviar datos a una base de datos entonces para esto eh, primero quiero mostrarles eh, el lanzamiento de codinamico.com donde van a poder encontrar en este apartado los cursos es eh, gratis y cada uno de estos tiene su zona en este caso la zona de PHP eh, te he explicado un poco de qué es PHP su introducción y ver en YouTube eh, vas a encontrar todo el playlist completo de este curso llamado PHP desde cero sabiendo que este curso de PHP es completo y es totalmente gratis así que lo primero que Puedes hacer es suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te lleguen todos los vídeos. Ok, entonces, para no alargar el tema, vamos a comenzar con esto. Primero que todo, debes saber que debes tener instalado eh, SAM o WAM en tu, en tu computador. Como lo he venido diciendo en los vídeos anteriores, ya lo hemos, la, lo hemos eh, explicado cómo hacerlo. Si no sabes, pues regresa a los vídeos anteriores, al primer vídeo de la introducción y. Eh, sabrás cómo instalar el SAM. ¿ok? El SAM crea una carpeta llamada SAM en el disco local. Entramos a HTDocs y creamos un nuevo proyecto llamado Tutorial PHP. También eh, podemos entrar a Visual Studio Code. En este caso, yo utilizo Visual Studio Code. Eh, no les obligo a que aunque utilicen Visual Studio Code. Eh, utilicen el IDE que más les, les, les guste. Pero en este caso yo voy a utilizar Visual Studio Code. ¿Okay? Si ven que Visual Studio Code es súper potente en medio que, que vamos analizando el curso, pues instalan Visual Studio Code. Si ya lo tienen instalado, felicitaciones. Así que vamos a arrastrar nuestra carpeta tutorial PHP para Visual Studio Code. Vamos a crear un archivo, que se llama index.php, sabiendo que todos los archivos que tienen el lenguaje PHP deben tener la extensión.php. Lo creamos para abrir una etiqueta una vez más eh, lo hacemos de esta manera pero como vamos a hacer un documento primeramente con html para mostrar en este caso vamos a colocarle tutorial php y podemos decir vamos a utilizar bootstrap eh, para este caso para los que no saben bootstrap es un, una librería que está diseñada para ver las cosas más más bonito le damos aquí en JS Started, le damos en Instalación o Download y vamos a utilizar por ahora los, los CDN, eh, entonces vamos a copiar aquí el CDN, lo vamos a copiar eh, de, después del título y podemos utilizar entonces el CDN de Bootstrap para que las cosas se vean más elegantes, ¿okay? entonces vamos a crear un formulario llamado con etiqueta form. Eh, para esto deben tener un poco de conocimiento de HTML, no es mucho. Aquí vamos a decir eh, que el método que vamos a recibir, primero que todo, configuramos el método. El método, esto hace parte de PHP y vamos a decir get. El método get y el método post lo expliqué en un video anterior que lo voy a dejar en una etiqueta de este video. Así que en este caso vamos a hacerlo con el método get que pasamos las variables por eh, la URL. Así que en este método es, es, es JET. Y la acción, o sea la acción que va a ser, vamos a llamar algo que se llama JET.php. Ok, ese JET.php debe estar creado dentro de nuestra carpeta, como JET.php, y este sí va a ser un PHP normal, ok. Cerramos, abrimos y cerramos por ahora, dejémoslo así, vamos a hacer un input. Este formulario vamos a colocarlo digamos en el centro vamos a hacer un input eh, que llega a label y que nos pida el nombre. También vamos a hacer eh, un input con apellido. Ok, de esta forma también podemos meter un botón y tienen que tener claro que el botón debe ser tipo de enviado, o sea, tipo submit. Para que pueda enviar la información, no importa si es JED o POST, el botón debe ser tipo submit. Vamos a decirle guardar o enviar. Ok, entonces vamos a decirle enviar. Y vamos a colocarle una clase que se llama que te gusta? Que es ptn y vamos a decirle info o success. ¿Ok? En este caso eh, vamos a abrirlo con la localhost. Tenemos que escribir localhost y ya activando ya el SAM, nuestro directorio de Apache y de MySQL. Tenemos aquí, eh, buscamos la carpeta del proyecto que se llamaba llamado tutorial php y el index entonces, tenemos un nombre, un apellido y el botón enviar. El botón enviar, cuando le damos enviar, nos va a dirigir, miren acá, a jet.php. Y en jet.php vamos a obtener la información. En este caso, vamos a colocarle un ID aquí que se llame nombre y un name que se llame nombre. Estos ID los va a enviar el método submit a el, el archivo que recibe estos datos, submit. Lo que hace es coger todo lo que está dentro del form y mandarlo al archivo jet.php, ¿okay? Entonces, vamos a colocarle el apellido, el id es igual a nombre, y el name es igual, perdón, apellido, y el name es igual a apellido, ¿okay? Entonces, aquí tenemos nombre y apellido en el jet.php. PHP, lo que podemos hacer es recibir una variable de esta forma, vamos a decir nombre, sabemos que así asignamos una variable y le asignamos un valor y el método en este, en este, en este momento tenemos el método get ¿okay? si fuera post, fuera eh, variable, barrita abajo, post entonces el nombre que vamos a recibir en el primera instancia es nombre y en el segundo, apellido entonces recibimos primero la variable nombre, perdón y apellido lo recibimos de esta manera también, apellido, ok. Y lo último vamos a hacer una salida y vamos a decir bienvenido, sr, y vamos a decir eh, coma, nombre, ok. Entonces vamos a escribir aquí, vamos a actualizar, vamos a decir carlos. Y aquí dice, bienvenido, señor Carlos. Entonces, si queremos decir el apellido, vamos a decir, señor Carlos, y el apellido lo utilizamos de esta forma. De esta forma, utilizamos el Y. Entonces, eh, vamos a decir, codinámico, eh, YouTube. Le okay, vamos a enviar, aquí dice, bienvenido, señor codinámico, YouTube, sabiendo que dentro del de, hecho podemos escribir, ojo, podemos escribir lo que es el HTML. O sea que podemos hacerlo de esta forma. Podemos abrir una etiqueta H1 de este lado y cerrar una etiqueta H1. Eh, podemos decirlo de esta forma. nombre, apellido, abrimos acá, cerramos acá, y podemos hacer, eh, cerrar un h1 para que se vea más grandecito, listo, bienvenido señor codinámico, youtube, vamos a quitarle las comillas, para que me quita las comillas, de esta forma, y vemos que se ve más eh, más grandecito bienvenido a codinámico youtube, va a cambiar de acuerdo a, lo, a las variables que tú le vas a enviar aquí, va a cambiar de acuerdo a las variables que tú le vas a enviar aquí, Por ejemplo, Mario Montero y va a decir bienvenido señor Mario Montero aquí la coma a ver si funciona de esta forma si sí, funciona de esta forma bienvenido señor Mario Montero ok, entonces tenemos esta parte les voy a explicar otra forma es con el otro método que deben tenerlo muy pendiente que es post post.php lo único que vamos a hacer es esto. copy base vamos a hacer post post y listo en el index vamos a cambiar del yet al post listo va a funcionar de la misma manera eh, dado que miren el yet envía los parámetros por la url, cuando hablamos de confidencialidad, perdón, esto de enviar datos por la url, pues está de más, está de más decir que no, es, no sería recomendable enviar los datos por la url, pero vamos a probar cuando lo enviamos con post, vamos a decir, codinámico youtube, con post, perdón, aquí referimos, aquí tenemos que ser post, que fue el nombre del archivo que dijimos, acá y vamos a actualizar vamos a decir dinámico YouTube enviar listo de la manera post no vemos aquí ningún dato personal que se vaya a mostrar entonces eh, para esto este es un nuevo video tutorial espero se suscriban espero estén pendientes de los videos y hasta la próxima